En rueda de prensa a la mañana de este lunes se ofrecieron los detalles de la conformación del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, quienes lo integran y su propósito. Eh, decirle a la población también que prontamente estaremos socializando con todos los sectores que ya forman parte de nuestro entorno y de nuestro consejo. Pues eh, debo decir que el Consejo Económico y Social es un organismo auxiliar para la administración de nuestra alcaldía y del gobierno municipal. Por esa razón se coloca también dentro del mismo organigrama del de Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de San Francisco de Macorís para aportar como un ente veedor a cada una de las acciones que va realizando el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal y está amparado en primer lugar por la Constitución de la República, también por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, de igual manera la Ley 122-05 de la Asociación Sin Fines de Lucro, la eh, Ley también 0.1.12 sobre la Asociación eh, Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 498-06, del Sistema Nacional de Inversión Pública, de igualmente, igualmente el Decreto 493-07, que regula la Ley 498-06, y de igual manera la Ley 423-06 de Presupuesto Nacional. Esta es la base legal de este Consejo Económico y Social, que en sus acciones se constituye inmediatamente en un ente que al proclamar y al poner como prioridad una obra del nivel nacional, local o municipal para ser ejecutada en cualquiera de estos eh, por parte de estos gobiernos, pues eh, se convierte en carácter de ley. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.